Hola amigos, eh, espero que hayan pasado bien esta Navidad, que lo hayan pasado en familia y todo. Eh, ayer no pude subir vídeos, eh, hoy día sí, voy a subir quizá un vídeo o dos por lo que es Navidad. Eh, en este vídeo les quiero explicar, no vamos a hacer la historia, quiero explicarles sobre las armas excepcionales y si me alcanza el tiempo también para las armaduras. La cosa es. Voy a ir a la torre un momento porque quiero enseñarles, ya que aquí está eh, el monumento a las luces perdidas. Quiero que sepan más o menos qué es esto y cómo funciona. Eh, como pueden ver, aquí está: monumento a las luces perdidas. Eh, básicamente, adelantándoles, eh, aquí eh, puedes conseguirte armas excepcionales. No todas eh, son, digamos las que fueron más usadas en su tiempo, las que más, más impacto han tenido en la comunidad de Destiny. Entonces, eh, la baja puede conseguir aquí. Y es del año 1, 2 o 3, porque recuerden que actualmente en Destiny estamos en lo que es año 4. Billion Light, la historia de Billion Light, es, una, es el año 4 de Destiny 2. Eh, antes aquí, esto como pueden ver, es el depósito antes estos tres eran de depósitos pero uno lo ha reemplazado para que sea bueno no solamente las armas excepcionales sino que puedes conseguir también equipamiento ya antiguo ya mejorado de obra maestra ya les voy a explicar un poquito de este tema eh... este es el año 1 de este esto sería el año 2 y año 3 como lo dice ahí. esto es la guerra roja que ustedes ya lo han visto esto es los renegados o forsaken que esto lo subiré después de Billion Light. Y el año 3 es Bastión de Sombras, que ya lo has subido. Entonces, este capítulo viene después, o sea, es antes de Bastión de Sombras, pero yo lo voy a subir eh, después de terminar Billion Light para que o sea, esté completo la historia de lo que es, ustedes puedan verlo y todo. Eh, lo que es la Guerra Roja, las armas más importantes, como pueden ver, aquí les muestra la que fue la más top de todas las armas de la Guerra Roja y, todo, y el año 1. Eh, aquí podemos ver, por ejemplo, esta fue la más icónica, la, el arma que más, fue más top en lo que es los Renegados, todo el año 2. Y esta fue la mejor arma del de, año 3, Bastión de Sombras. Estas armas quiero decirles que las voy a conseguir eh, de una por una porque es carísimo conseguirse estas armas. Les voy a explicar más o menos cómo funcionan estas armas y no todas valen la pena porque ya han sido nerfeadas eh, en múltiples ocasiones. Ya que algunas armas están como que muy rotas, entonces la fueron nerfeando, nerfeando, nerfeando, hasta que bueno, la, la equilibraron y ya no vale tanto la pena. Por ejemplo, esta fue la arma más usada en el año 1, yo recuerdo porque comencé a jugar Destiny 2 desde que salió. Incluso dos días antes, que como yo había comprado en la Play 4, el destiny 2 Pero me, me dejaron jugar dos días antes del lanzamiento oficial del juego Y puedo decir que esta arma era la más rota de todo el año 1 Después de unos cuantos nerfeos que le hicieron, ya no Con esta arma básicamente podías fundir a enemigos poderosos de, de dos disparos Uno que a veces, entonces era, era muy poderosa, este es una escopeta como pueden ver Iré pasando por cada una de estas armas y bueno, diré si hay alguna otra que vale la pena aquí, me pienso conseguir todas para tenerlas en las colecciones, pero no es que las vaya a usar todas. Este comenzamos aquí, como pueden ver eh, es muy caro eh, conseguirse estas armas, te piden cifrado excepcional y fragmento ascendente, que son dos de los materiales más difíciles de conseguir. Entonces ya, ya se imaginarán, se acuerdan que para pasar en las armaduras del nivel 9 al 10 te piden un fragmento ascendente. Aquí te lo piden para conseguirte un arma, o sea, sí, ya un ya arma. Sí, que el arma va a ser permanente, pero hay algunas que realmente no valen la pena. Además de que pueden ver lumen, te piden bastante lumen, bastante materiales planetarios. El cifrado excepcional... Es digamos el más difícil de conseguir porque solamente puedes tener uno a la semana. Así que máximo podrías conseguirte un arma por semana. Que esto es difícil Si ustedes cuentan cuatro armas, tardarían un mes en conseguirse apenas estas cuatro. Y estas tres más tardarían casi dos meses en completar lo que es esto. Estamos hablando de solamente el cifrado excepcional. El fragmento ascendente es un poco más fácil de conseguir, pero tampoco tanto. Lumen. Lumen es una burrada. Eh, aquí les quería pasar rápido por las armas que yo me he conseguido por momento. Bueno, esta ya la tenía, ya me la marca, claro, porque ya la tenía. Pero eh, las que yo me, me conseguí en esta temporada de la casa ha sido esta: promesa de diana Excelente cañón de mano con daño elemental de fuego, está brutal para los sectores perdidos y actividades de alto nivel y mejor aún para los campeones de barrera ya que sí, su habilidad sí, especial sí, explico, ¿eh? es perforar los escudos de los campeones de barrera, o sea es brutal este cañón de mano de un tiro le rompes el escudo que con el subfusil tardarías, no sé, te gastas un cartucho de 30 balas para atravesarlo, con este cañón de mano lo atravesas con un balazo nomás, eh, muy buena, esa sí que valió la pena conseguirla, ¿sí? esta eh, me la en la temporada de los visitantes, me costó mucho conseguirme, era muy cara Ya se las voy a enseñar en Gameplays Esta arma muy buena, puedes combinar las 15 balas El cargador de 15 balas en un solo rayo que hace mucho daño Y además causa aturdimiento, lo cual es excelente Para eh, otro tipo de campeones creo que son de sobrecarga Causa aturdimiento, lo cual está genial eh, Bueno, vamos a ir de uno por uno Aquí también me he conseguido armas, como pueden me conseguí también esta, como pueden ver en esta me piden dos fragmentos ascendentes, o sea, imagínense lo difícil que fue conseguir esta arma nomás. Este, pequeño, este fusil de francotirador es muy es, es especial, ya que también puedes combinar las cuatro balas en una sola y hacer un disparo de mayor alcance y daño, o sea, está brutal. También me conseguí esta, esta fue la más reciente que me conseguí, la as de picas. Para el quien no lo sepa, eh, como aquí dice aquí arriba en la frase, eh, fue de Kate Seis. Kate Seis murió y bueno, nos quedamos con su cañón de mano. No es que nosotros lo hayamos matado, sino que otro personaje lo asesinó con su cañón de mano. Nosotros eh, logramos vengar a este personaje, que es de la vanguardia, fue... Un personaje muy querido desde Destiny 1 y bueno, ya no está, ha muerto, lamentablemente. Pero eh, fue, esta fue el, la última arma que me conseguí. Pero bueno, vamos a pasar de uno por uno. Aquí tenemos este cañón de mano, Storm. Eh, este cañón de mano, a decir verdad, eh, en los tres años que yo juego Destiny 2, eh, no lo he usado. Incluso en mi cuenta de play 4 yo lo tengo, pero no lo uso mucho, porque la verdad eh, no, no, no, o sea, no le veo mucha utilidad a este cañón de mano. No veo que pueda ser algo mejor que puede hacer otro cañón de mano, quizás sea igual, hay cañones de mano en leyenda que se le pueden igualar a este, o sea, es excepcional, sí, pero mira, esta es su habilidad. Cómplice, las bajas con esta arma usan las reservas para llenar el cargador del arma en, en, en, energética equipado. O sea, sí somos los humanos. estos fueron de los primeros cañones de mano excepcionales. Y como pueden ver, su habilidad especial es llenarte tu sí, sí, sí, es que es arma energética, lo cual no tiene sentido ya que hay armas que tienen de por sí su habilidad de auto-recargarse. Si tú la guardas, o sea, que si tú guardas el arma a los 12 segundos ya se te recarga. entonces no le veo sentido este cañón de mano llevarlo con su ventaja, eh, tiene aquí otra ventaja, pero dicen las bajas, eh, tormenta e ímpetu, ya dice las bajas con drag recargan esta arma y añaden un proyectil leña al final al o sea no, realmente no, no vale la pena como les digo, me lo conseguiré para la colección pero realmente no vale la pena este cañón de mano eh, vamos a comprar, a ver, tenemos multi herramienta. Mira, esta arma sí es muy buena y vale la pena. Es fusil de explorador. Básicamente, sí, su habilidad especial es darte mayor movilidad, o sea, mayor velocidad de movimiento. Pero supongamos que tú con tu personaje no tienes mucha movilidad y es una operación que necesitas moverte, pero necesitas también mejorar otro aspecto. Entonces, no te tienes que preocupar tanto por la movilidad porque esta arma ya te da una cantidad de movilidad increíble. Te mueves muy rápido con este de aquí, con este fusil de explorador. Eh, bueno, el radar permanece activo al apuntar con esta arma, lo cual está genial. Eh, el radar, eh, para quien no lo sepa, es el circulito ese que te sale como un mapa que te registra a los enemigos. hay eh, eh, en misiones de alto nivel te desactivan en el radar, lo cual esta arma es genial porque te lo activa, así que básicamente puedes burlarte de esa desventaja. Esa, el radar básicamente te permite detectar a enemigos y a, a aliados, y dependiendo de qué distancias estén los detecta en el radar. Si te lo quitan, no sabes qué tan lejos o qué tan cerca están los enemigos o en qué dirección están los enemigos esta arma te soluciona este problema, lo cual bueno si sí le veo utilidad, esta arma fue muy usada en el año 1, ya que por el simbolito es de la Guerra roja, estas armas que están con este símbolo son de la Guerra roja, estas tres son de, ya ustedes vieron la historia fue lo que es la, más, perdón, la, el estratega Rasputin, ya vieron, eh, tenemos aquí esta es la error, tenemos que el rey de las ratas, este cañón de mano sí es bueno, dice, eh, pandilla de ratas, esta arma complet completamente automática eh, se hace más fuerte cuando hay aliados cerca con ella equipada, se acumula hasta 6 veces. Aquí tenemos otro que dice, recargar justo después de una baja te hace invisible durante unos instantes, o sea... Esta arma, las dos ventajas son geniales, porque suponte que tú vayas a una incursión, que bueno, imagínate que los 6 jugadores vayan con esta arma equipada, entonces vas a tener en todas las balas, en las 15 balas vas a tener un daño de por 6, que está brutal, imagínate cada bala hace 6 veces más daño, está increíble. Además, eh, si recargas después de una baja te hace invisible, o sea imagínate podrías se podría hacer como una misión furtiva básicamente, podrías matar a unos enemigos a un enemigo, recargar matar a otro enemigo mientras que te eres invisible y tienes daño brutal o sea, no no puedo explicarlo, esta arma sí es muy buena, sí vale la pena conseguírsela eh, bueno, esta es normal, te pide 100.000 de lumen te, te pide un poquito de materiales, hay otras que te piden más como esta por ejemplo 100.000 del sueño, esta arma fue muy buena al principio, reventaba, pero que no te imaginas, eh, ahora ya no no revienta tanto, sigue siendo muy buena, pero ya no es lo mismo que al principio, esta arma salió hace dos años, entonces ya no, no es lo mismo, por lo que les digo, que las han enfiado y todo, eh, no vamos a pasar por sus ventajas, porque verdad, es un fusil de fusión lineal, básicamente hay otros fusiles de fusión lineal que se equiparan, y no son excepcionales. Eh, línea Mundial Ciego, la verdad nunca la he usado. O sea, me la conseguí, pero no la logré usar. Eh, podemos, vamos a revisar qué es lo que tiene, aunque no creo que sean ventajas muy buenas. A ver, Filo Insaciable. Bueno, las armas de leyenda ya tienen esta ventaja, así que esta arma ya, de por sí ya no vale tanto la pena por ser excepcional. Munición de espada otorga cada dos bajas con espada cuando te la O sea, te da munición básicamente por hacer dos bajas. Bueno, que a ver, hay armas de leyenda que tienen también filo insaciable, así que ya solamente por esto no vale la pena esta, esta arma excepcional, esta espada. Filo asesino tampoco vale la pena porque ya hay, hay básicamente, hay espadas de leyenda que tienen estas dos ventajas combinadas, así que ya tiene, o sea, Esto seguía básicamente por lo único que valdría la pena. Eh, guardamano infinito. Dice protegerse con esta espada. otorga eh, defensa y que el video maximiza sí, sí, sí, sí, sí. al aguante. O sea, el aguante de protección como podemos ver aquí está muy alto. O sea que esta espada, si te cubres con esta espada, va a aguantar mucho daño. Pero no, no hay por otra razón que valga la pena esta habilidad, esto aquí se aprovecha más con el hechicero porque dice fugacidad, fugacidad es de hechicero, si eres hechicero puedes usar esta espada para si tienes que saltar o recorrer mucha distancia como en la incursión eh, último deseo, cuando vas a abrir los cofres hay un puente así que está roto y tienes que saltar como tropecientos trope metros, entonces te puede servir para hacer el combo esta espada. Para titanes realmente no se necesita, porque el titán básicamente con la super de asaltante, de daño de arco, sale disparado como misil y básicamente con, con unos saltitos y con una mini espada, ya llegas no necesita esto de aquí. Eh, lanza Polaris, eh, no soy fanático de fusiles de explorador, me La conseguía solamente como le digo de colección, no soy fanático. Dice: Los impactos de precisión devuelven munición al cargador. Lograr cuatro impactos de precisión carga un proyectil de explosión solar retardado en el siguiente disparo. O sea, eh, hay eh, mejores armas excepcionales que esta, claro está. Que no es muy buena. Momento Zen: ya hay armas de leyenda que tienen momento Zen. O sea, no, no es que vale mucho la pena esta arma. Podrían haber visto en la expansión de la estratega, que, eh, cómo se llamaba, Anna Bray, eh, la, de, la que aparece en la cinemática cuando comienza la, la expansión de la estratega, que ella está usando esta arma. Eh, al principio habría sido buena, aunque no soy fanático de fusil explorador, pero no, no creo que valga la pena a estas alturas. De hecho, hay la versión de leyenda de esta arma que vale más la pena porque no te ocupa un slot. Porque recuerden que solamente pueden tener un slot cualquiera, pero pueden tener solamente un arma excepcional y una pieza de arma excepcional. Entonces, si vas a llevar una arma o armadura excepcional, tiene que ser una que valga la pena. Y si hay una versión de esta arma de leyenda que sí si la hay o se si la ha usado, prefiero llevar la versión de leyenda que está, bueno, ya caducó. Eh, qué, qué pena pero bueno eh, si se, sí se acaba más provecho esta ventaja no tenía esta ventaja que claro ahora está estas ventajas solamente las tienen las excepcionales pero si sí tenía esta y otra ventaja más que se la podía variar y valía más la pena esta es una escopeta tremendo pedazo de escopeta debo decir al principio que salió esta es la que yo más usaba podías fundir jefes de uno o dos disparos bueno, no, jefes, hay enemigos poderosos, sí, los de vida amarilla. Dice, explosión eh, voltaica. Esta arma dispara ráfagas de energía de arco muy dañinas que atraviesan a los enemigos. Esta arma, hasta con escudo, es puede revitarle en al enemigo poderoso. O sea, personas, no interesa qué tipo de escudo tenga. No sé si bueno, hay mods que dicen que hacen, o sea, que hacen que sean más resistentes a otro tipo de daño elemental. Pero esta arma revienta, no importa qué, qué escudo tenga, si es solar o de vacío, pero esta arma te lo destruye igual. Si es un escudo de arco, obviamente lo destroza con más facilidad, pero es que esta arma reventaba al principio. Reventaba, se lo juro. Eh, pasemos a lo que son eh, los renegados. La primera arma excepcional fue esta, que la podíamos conseguir en paso de aventura. Eh, en la play 4 yo sí la conseguí, mi Destiny 2 de la play 4, en la aventura aquí ya no, porque no, no tenía tiempo, estaba recién había comenzado a jugar Destiny 2, empecé hace poco así que no, no tuve, ya no alcancé, hay contenido que se fue del juego, entonces han puesto esta manera más fácil de conseguir, o sea, este cañón de mano para lo que es jugar misiones de historia, eventos públicos o casos, no, no, es, muy buena, o sea, no es muy bueno este cañón de mano para esas situaciones. Este cañón de mano se usa más para lo que es el crisol, que es el competitivo. Aquí sí se usa mucho esta arma, hay mucha gente que spamea con esta arma, tiene mods de calibradores de puntería, reducción de temblor. Tienen todo tipo de mods con estas con esta armas, los potencian a full porque los cañones de mano básicamente se usan mucho en lo que es el crisol por el, la cantidad de daño que pueden hacer de un solo tiro Obvio también utilizan francotiradores pero un francotirador no lo puedes spamear tanto como un cañón de mano por ejemplo aquí el cañón de mano tiene 13 balas mientras que un francotirador a lo mucho tiene 4 a 5 balas minutos. entonces no, no puedes estar spameándola. Eh, la habilidad especial es Momento Mori, que dice que recargar después de una baja y en el cargador con unas balas eh, con daño adicional. Y tenemos aquí también, bueno, tengo el catalizador. Eh, aquí Luciérnaga es una de sus ventajas especiales. Ninguna otra arma tiene esta ventaja. Esto sí es única de esta arma. Las bajas de precisión con esta arma aumentan la velocidad de recarga y hacen que el objetivo explote causando daño solar a los enemigos cercanos eh, esto es brutal eh, o sea combinan estas dos habilidades y sí vale la pena conseguírsela por eso es que yo me la conseguí imagínense que matan a un enemigo luego recargan el arma matan a otro enemigo la vuelven a recargar o sea ya saben por ya me pudiste entender por qué para el competitivo para el crisol es muy buena porque por cada enemigo que mates, básicamente vas a tener el daño adicional y vas a poder matar con más facilidad a, otro, a los otros jugadores. Otro cañón de mano que no lo tengo, lo pienso conseguir, eso sí, es este que se llama Última Palabra. Como pueden ver, este tiene 225 disparos por minuto y tiene solamente 8 balas. Eh, este de aquí como, este tiene 140 disparos por minuto y ustedes me preguntarán por qué tiene tanta diferencia de de disparos por minuto y tienen menos munición eh, este cañón de mano eh, la gente lo revienta mucho bueno al menos en play 4 la gente utiliza mucho este cañón de mano porque se puede disparar básicamente las balas puedes spamear mucho con este, con este cañón de mano spameas bueno, como no tienes idea las 8 balas se te pueden ir en 3 segundos básicamente puedes hacerte esa torque, reward y matas muy rápido a los, a los otros combatientes, a los otros guardianes Su habilidad especial es fuego continuado. Dice, esta arma dispara de manera automática. Los disparos sin apuntar infligen daño de precisión adicional a la vez que aumenta la velocidad de recarga y la precisión. O sea, si tú no apuntas con este arma, simplemente dispara sin apuntar. Ganas mayor daño de precisión, velocidad de recarga y todo. O sea, aquí beneficia realmente más a los jugadores de consolas ya que en PC es preferible apuntar, ya que los jugadores se mueven mucho más rápido tienen mayor movilidad, así que conviene estarle apuntando para ser más precisos en los tiros así que no aprovecharían mucho esta ventaja Empuñadura, eh, Bocajarro aumenta la precisión y la estabilidad al disparar sin apuntar bueno, básicamente estas dos ventajas son para jugadores de consola no conviene mucho en PC, aún así me la quiero conseguir porque es muy buena es muy buena, antes de la conseguías con el nómada eh, no sé si lo habrán visto, el nómada es ese sujeto que sale en, en Beyond Light en la cinemática pues que salen se acuerdan que aparece Iris Moore, la de la, la de la luna y en la pasión de sombras aparece la desconocida Exo que es el nuevo personaje, bueno en teoría nuevo de este, de esta, de este año 4 y aparece lo que es el nómada que es el otro que tenía bueno ya ya lo o sea el, si no lo han visto está en los vídeos de mi canal ahí están tenemos este de aquí bueno siguiente arma eh, le monarque es un bueno este arco de aquí es bueno no es malo eh, valga la redundancia eh, su ventaja especial básicamente consiste en que ten, tienes que ser muy rápido tienes que tensar el arco a tope y apenas lo tensas, disparar. No importa si le das daño de precisión, no interesa dónde le deja al enemigo. Lo importante de este arco es estirar a tope y soltarlo por las mismas. Porque si haces eso, como pueden ver aquí en la flecha, se activa al mismo tiempo que tú jalas la flecha, se abre esta apertura donde hay un veneno. Si tú la dejas mucho tiempo tensada, esto se cierra y es una flecha común y corriente. Pero si no, si la tensas y la disparas por las mismas, este veneno se libera en el enemigo y le causa daño continuo, lo cual está increíble porque puedes spamearle con esto y le vas a bajar la vida muchísimo. Ya saben que las armas que hacen daño continuo son, continuos, son muy buenas, eh, como un arma que yo estoy usando, el lanzagranadas marchitador, que tú le das al enemigo y puedes irte a esconderte o cubrirte y, y le va se a seguir haciendo la la daño zona, el arma porque el tiene daño continuo, es muy buena. Yo eh, no la he utilizado mucho, a decir verdad, no, no tengo mucho que decir de esta arma. Hay mucha gente que la espamea, yo a mí sinceramente no me gusta esta arma, la verdad que no. que Addison Aguirre, como les dije, muy buena, habilidad especial, borde afilado, puedes juntar las cuatro balas y dispararlas en una sola y aquí el alcance sube a tope cuando tú juntas las cuatro balas. Y obviamente el impacto sube al tope. ¿eh? Como estas dos estadísticas suben a máxima potencia cuando combinas las cuatro balas. Y otra cosa buena, eh, dice sin distracciones, que cuando tú mantienes la mira, o sea, estás ahí apuntando al enemigo, eh, reduce el temblor cuando te disparan los enemigos por un, por, un, por un periodo de tiempo real. Pero esto es bueno porque aumenta lo que es la estabilidad del, del arma automáticamente. Hasta que tú dispares, está increíble. Por eso, hijo me lo conseguí. Espino es otro cañón de mano que se usa mucho en el competitivo. Como dice este cañón de mano dispara espinas, no balas. Y este arco causa daño continuo. Este, perdón, este cañón de mano causa daño continuo. Este año continuo solamente funciona contra enemigos que tienen 60 o menos de 60 de resistencia, ya que si tienes más de 60 de resistencia, básicamente no sirve la ventaja de esta arma. Eh, aquí tenemos devorador de almas, absorbe restos, fortalece, marca el devorador y regresa parcialmente y recarga parcialmente el cargador. Cuando tú disparas al enemigo y se muere, deja como unas. ¿Cómo son los demás planetas? Eh, deja restos, digamos. Absorber estos restos te. te recarga parcialmente el cargador, como dice aquí, y bla bla bla. Bueno, no lo he usado, mucha gente lo usa, no me gusta a mí este guión de mano. Quizás lo consiga para colección, pero yo no juego mucho sol eh, Aquí, este guion de mano, este sí es bueno, yo sí lo he probado. Se llama Lumina. Eh, traté de conseguirme la temporada anterior, pero no pude mediante el paso a aventura. Tuve muchos problemas. Este cañón de mano básicamente cuando tú matas a un enemigo te deja restos como el otro, como el otro, como Espino te deja restos. Tú al absorber estos restos te da munición noble, que es lo que está aquí. Las bajas con estas armas dejan restos. Absorber los restos. Convierte tu siguiente disparo por impulso en una munición noble, que encuentre aliados y rellena parcialmente su cargador. Esto es lo que quiere decir Mi que, que de si supongamos que tú vas a hacer una incursión y ya la haces con este cañón la de ley, mano de y que, que los 6 jugadores la tienen, al matar a un enemigo, eh, los restos que quedan, tú los absorbes y esos restos buscan a tus aliados y les rellena el cargador de sus armas, las que estén usando en este momento. Obviamente que si todos llevan este cañón de mano, estaría rotísimo porque estarían básicamente por cada baja que hicieran, tendrían munición infinita, básicamente este cañón de mano te crea munición de la nada, tuvieras munición infinita con este cañón de mano, está increíble, este me lo voy a conseguir de ley. Eh, como aquí dice, bendición del cielo, usar munición noble en un aliado rellena su salud y os otorga a los dos una bonificación de daño de arma, o sea... Además de reinarte el cargador a los otros jugadores y a ti, eh, te da una bonificación de daño, te regenera salud, o sea básicamente si los seis llevan este cañón de mano y están matando a los enemigos con estas armas, van a estar spameando y básicamente van a ser inmortales, pues inmortales y con munición infinita, increíble. Eh, bueno, voy a dejar por aquí el vídeo, las armas que faltan eh, las diré en el, siguiente, en el siguiente porque ya nos fuimos a los 28 minutos. Espero que les guste y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.